Damos la bienvenida a la comitiva académica presidida por el excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Isabel I, don Alberto Gómez Barahona, acompañado por don José Manuel López Jiménez, representante del Padrino de la Promoción 2021-2022, don Javier Delgado Barrio, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, la presidenta del Consejo de Administración, doña, doña María Jesús cuellar la vicerrectora de Ordenación Académica, doña Ana Cristina García Pérez, la vicerrectora de Investigación, doña Patricia Cabrero Lobato y el vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales, Fermín Carrillo González. La comitiva se completa con el decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Álvaro Romero Barriuso y la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Esther García López. Les recordamos que pueden seguirnos por redes sociales y que este acto se retransmite por streaming a través del canal oficial de YouTube de la Universidad Isabel I. Les animamos a todos a compartir las fotos, comentarios y sentimientos con el hashtag graduación UI1. Muchas gracias. En un día tan especial queremos comenzar esta graduación dándoles a todos una cordial y calurosa bienvenida. Este acto pone el broche de oro a todo el trabajo realizado durante estos años. Es momento de echar la vista atrás y recordar con cariño el esfuerzo, el trabajo y la experiencia de estudiar en la Universidad Isabel I. Una gran noticia de la que todos vosotros formáis parte. Este año es especialmente importante porque la Universidad cumple 10 años. Por ello, queremos compartir con vosotros el siguiente vídeo. En el décimo aniversario de la Universidad Isabel I queremos conmemorar cómo nuestra universidad joven y a la vanguardia de la tecnología afronta los nuevos retos de la educación superior. Durante estos 10 años hemos desarrollado un proyecto educativo con esfuerzo, tolerancia y muchas dosis de emprendimiento. Un proyecto educativo orientado a la realidad social del mercado laboral con una visión integradora y tecnológica. En este décimo aniversario queremos felicitar a aquellas personas que desde el año 2012 han forjado promociones de alumnos preparados para afrontar los retos del mercado laboral. Todos y cada uno de los integrantes de la Universidad Isabel I son piezas claves en la construcción de una universidad que se sitúa entre las más evolucionadas tecnológicamente con un nivel de rendimiento académico del 91% y una tasa de satisfacción que ronda la excelencia. Cada año, cientos de jóvenes eligen nuestra universidad como su centro de estudios y nos confían sus sueños e ilusiones. Los programas, las titulaciones, los proyectos y las instalaciones crecen cada curso académico, formando parte y siendo testigos de la vigencia y vitalidad de nuestro plan educativo. Tiene la palabra doña María Jesús Cuellar Nebreda, presidenta del Consejo de Administración de la Universidad Isabel I. Rector magnífico, presidente y miembros del Consejo Social, padrino de la graduación, profesores, alumnos, Familiares y amigos, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de graduación de la Universidad Isabel I de la promoción 21-22. Gracias a todos por vuestra presencia, especialmente a los alumnos que llegados de toda la geografía hoy se gradúan y a las familias que nos acompañan en esta celebración. Gracias por su presencia a los profesores que están aquí y os han acompañado en el proceso de aprendizaje y al personal de Administración y Servicios de la Universidad, que está en toda la casa. Todos ellos os han dado soporte en vuestra vida universitaria. Están aquí sintiéndose partícipes y colaboradores de esta graduación. Todos y cada uno de ellos son la cara de la Universidad. Esta graduación es especial porque coincide con el inicio de un año en el que la Universidad celebra su décimo curso y su décimo aniversario y supone un hito importante en nuestra historia que, como la de toda institución, está repleta de luces y sombras, de sueños y desafíos, de esfuerzo y de muchos retos que hoy quiero compartir. Hace años, coincidiendo con los inicios de este siglo XXI, un grupo de personas tuvimos un sueño, un proyecto emprendedor que vio la luz en el año 2013 con el nacimiento de esta universidad. Creíamos en un nuevo concepto de universidad. El mundo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. Las formas de trabajo estaban cambiando. Las nuevas tecnologías habían empezado a invadir nuestra vida y nuestro entorno, contribuyendo a mejorar la vida de las personas, pero también a hacer una sociedad distinta. Una sociedad muy distinta, como se ha evidenciado en el transcurso de estos diez años, acentuado también por la continua sucesión de crisis que hemos venido padeciendo. Era la cuarta revolución industrial en todo su apogeo, con la robótica, la inteligencia artificial o el Big Data invadiendo nuestras vidas y nuestras formas de trabajo. Las universidades no podían quedarse al margen de este cambio de rumbo que se veía venir y debían interiorizar las metodologías y las diferentes herramientas que aportaban las nuevas tecnologías que posibilitaban unas formas de aprendizaje distintas. Este fue el sueño que impulsó su nacimiento. Democratizar la educación. Llevar una educación superior al mayor número de personas, superando barreras de espacio y tiempo para poder formarse. Aprovechar una educación de calidad para servir como escalera hacia oportunidades económicas y sociales. Actuar, en definitiva, como palanca de progreso social, porque es vital para alcanzar una sociedad democrática, educar y formar a las personas. La educación y la formación tienen el poder de transformar las sociedades. Hace 20 años, Nelson Mandela, en abril del 2002, ya dijo su célebre frase, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y en palabras de la UNESCO, la educación transforma vidas, contribuye a construir la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo. Por eso, lo que en algún momento se ha criticado y se ha llamado sobreeducación nunca puede ser un problema. Las sociedades no fracasan por tener más universitarios, sino que los países más competitivos económicamente son aquellos que más invierten en educación superior. Y las economías emergentes, con sistemas educativos más incipientes, pueden verse beneficiadas con la formación transnacional de sus ciudadanos, sin que la distancia geográfica de un punto a otro del planeta represente un obstáculo. Hoy es fácil formarse en cualquier universidad del mundo sin moverse de casa y eso es producto de la tecnología y de la formación online. En el desarrollo de esa tecnología, en la inmersión en los últimos modelos pedagógicos, en la búsqueda de profesiones excelentes, en la consolidación de las titulaciones, hemos venido trabajando en estos nueve años en la Universidad Isabel I, pero también en la formación de habilidades. Porque las universidades, más allá de la capacitación profesional, tenemos la responsabilidad de colaborar para transformar la sociedad, de alentar el pensamiento crítico y de recuperar ese espacio de debate donde florezca la reflexión, se fomente la investigación y se trabaje en valores de convivencia, respeto y tolerancia. Y en ello seguiremos trabajando y avanzando en los años venideros. El servicio al alumno, como eje central de la universidad, es nuestro auténtico desafío. No nos conformamos con facilitar una capacitación profesional o un título. Trabajamos también para formar en habilidades blandas y en competencias transversales y para entrenar en otras habilidades y supercompetencias que el mundo laboral de hoy demanda. El pensamiento crítico a través de los foros de debate que tenéis en las aulas, a través de la Asignatura de Valores Sociales, donde se trabajan valores constitucionales de la dignidad humana, la libertad o la solidaridad que asienta nuestro Estado de Derecho. Trabajamos en la gestión y resolución de problemas que lo fomentamos a través de los estudios de caso a los que tanto tiempo dedicáis. Trabajamos el trabajo en equipo, a través de los trabajos colaborativos que tampoco os gustan y que siempre sugerís eliminar por el esfuerzo que supone la colaboración en línea. Y trabajamos en lo que se llama inteligencia digital, la habilidad para utilizar las herramientas digitales para obtener información, sintetizarla y gestionarla de manera crítica en nuestra asignatura de aplicación a las TIC. En definitiva, más allá del título, nuestro reto es preparar a los alumnos para ser capaces de dar respuestas nuevas a una realidad incierta y cambiante y a un mundo que hoy más que nunca necesita personas para quien la democracia y los valores en los que se asienta no sea solo una palabra, sino una forma de vida colectiva. Entrar en la Isabel I os ha exigido un compromiso, una necesidad de reorganizar vuestras vidas, un sacrificio de vuestros tiempos de trabajo, sueño y ocio. Crear rutinas que os permitiesen la atención diaria de las aulas o el seguimiento de la evaluación continua. Y, sobre todo, infinitas renuncias personales. Todo ello, sin duda, ha contribuido a vuestra formación, no solo académica, sino personal. Vuestras opiniones y encuestas de satisfacción son datos que nos han alentado a mejorar en profesorado, en contenidos y aulas o en servicios al alumno. Ninguna opinión de las que nos habéis dado cae en saco roto y todas se han analizado y valorado. Quiero traer a colación dos datos relevantes de este último curso en el que habéis estado que valoran el grado de satisfacción del alumno y que no nos llevan a caer en la autocomplacencia, sino que nos indican que todavía tenemos margen de mejora. El primero, las encuestas de satisfacción en la que colocáis a la universidad con un 805 sobre 10. Y, en segundo lugar, la tasa de abandono, un 17%, que ha sido la del curso pasado, una de las más bajas de la Universidad Española. Estos datos nos dicen que tenemos que seguir mejorando. Habéis llegado al final del camino. Y, por tanto, este día es especial porque supone no solo conseguir un título, sino recoger el premio a la voluntad, al esfuerzo y al trabajo que habéis demostrado para llegar a la meta. Por eso, mi enhorabuena y mi respeto para todos vosotros. Formáis parte ya de las páginas del libro de nuestra historia, sois parte de nuestra historia y la Universidad ya forma también parte de la nuestra. Mis felicitaciones a todos los que habéis llegado a la meta y os animo a que sigáis cumpliendo sueños y a que busquéis más metas que alcanzar, porque todas las que consigáis serán también un poco nuestras. No voy a deciros adiós, somos online. Continuaremos a vuestro lado ...en vuestro smartphone y al alcance de vuestra mano. A través de la oficina de Alundi que presentamos hace dos años. A través del centro de emprendimiento que creamos el curso pasado... ...para alentar vuestros proyectos emprendedores. O a través del centro de posgrados y formación permanente... ...que pondremos en marcha este curso. Con el que pretendemos facilitar el reskilling o reaprendizaje que os ayude con nuevas herramientas para sobrevivir en un mercado laboral cambiante que se actualiza de forma constante y que pueda seguir manteniéndoos a la vanguardia en el, mundo, en el mercado laboral. Y ahora descansad por el trabajo hecho. Vivid, disfrutad de vuestras familias y de todos los momentos que os dé la vida porque hemos visto que se pueden perder. Amad vuestro trabajo. Apasionaros diariamente, porque la pasión en lo que hacéis os permitirá crecer y alcanzar la excelencia. Y sobre todo, mantened vivos vuestros sueños, porque ellos serán clave en vuestro futuro. Lo sintetizaba en una frase Eleanor Roosevelt, en una preciosa frase que siempre he hecho mía, «El futuro pertenece a los que creen en la grandeza de sus sueños». Felicidades de nuevo graduados a vosotros y a vuestra familia y este año seguimos en contacto. Gracias. Es el momento de la actuación de Dani Guantes, que interpretará La Flor. Os voy a pedir un, un poco de colaboración, es muy fácil, solo tenéis que cantar la letra U, ¿lo podéis hacer? Bueno, si os apetece, ¿eh? Desde la solemnidad y todo eso, solo es la letra U. Eh, y es así como… ¿Cómo lo veis? Bueno, pues cuando lo hagamos, pues lo hacemos todos juntos y así Queda bonito y yo ya puedo decir que ha tocado en el Forum de la Evolución y todo eso, así que bueno, pues listos, me ¿eh? hacen. Uh, uh, uh, uh, uh. Sentir los pies entrando en la arena, sentarme junto a ti, oír la voz. Tiene la marea, echará aquí raíz. Los miedos donde uno los puedas ver y yeah, yeah. saltar, correr, querernos como niños, jurar que volverás. Aquí, aunque no quedemos los mismos, la luz nos limpiará. La luz nos limpiará.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 que volverás aquí, aunque no quedemos los mismos, la luz nos limpiará. En representación de don Javier Delgado Barrio, padrino de la promoción de egresados 2021-2022, expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Constitucional y primer honoris causa de la Universidad Isabel I, tiene la palabra el doctor don José Manuel López Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. Señor Rector Magnífico, señora Presidenta del Consejo de Administración, miembros del Consejo Académico y Científico Asesor presentes, autoridades, profesorado, alumnado, personal de Administración y Servicios, señoras y señores, buenas tardes. Es para mí un honor, como decano de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas y de Criminología, el poder representar a don Javier Delgado Barrio, primer doctor honoris causa por la Universidad Isabel I, en esta ceremonia de graduación. Como padrino de los alumnos y las alumnas que egresan en este curso 2021-2022. La más que merecida distinción que tuvo lugar el pasado día 8 de septiembre, supuso el reconocimiento a una extensa y dilatada trayectoria, culminada en ese acto solemne, en el que se ensalzó toda una vida dedicada al mundo del derecho, pero sobre todo a la profesionalidad y al esfuerzo en el desempeño de su profesión. Y eso es precisamente lo que hoy venimos a hacer aquí, porque no cabe entender este acto sin recordar que lo que hoy se premia, lo que hoy se reconoce, es vuestra trayectoria. No el día de hoy, sino todo el camino que habéis recorrido para llegar hasta aquí. Hace aproximadamente un año, con vuestros compañeros de la promoción 2021, iniciamos un camino hacia la recuperación de la normalidad. Aún llevábamos mascarillas, pero volvíamos a salir. Volvíamos a celebrar. Volvíamos tímidamente a recuperar todos aquellos actos de la vida cotidiana que nos hacen repasar y reconocer todos esos pequeños pasos que vamos dando. El pasado martes, día 20, iniciábamos el curso 2022-2023. Un acto muy especial, porque suponía el inicio de nuestro décimo curso académico. Me gustaría pediros que hicierais un ejercicio de memoria y os plantearéis dónde estabais hace diez años. Cuando la Universidad Isabel I no era más que un boceto. Y vosotros, aún no habéis siquiera pensado en comenzar los estudios que hoy finalizáis, quizás sí. Me gustaría extender esta pregunta también a todos los demás miembros de la Universidad, a los profesores, al personal de Administración y Servicios o incluso a aquellos que no sois estudiantes pero que nos acompañáis hoy aquí, muy probablemente os sorprenderéis descubriendo todo aquello que habéis conseguido y que de haberos planteado en aquel momento, pues casi con total seguridad, hubierais rehusado incluso creer posible. Decía Jim Rium que la motivación es lo que te ayuda a comenzar y el hábito es lo que te mantiene en marcha y es precisamente esa la principal enseñanza que debéis llevaros de la universidad que el esfuerzo y el trabajo son los que os han traído hasta aquí y los que os llevarán muy lejos cuando volváis a haceros esta misma pregunta dentro de diez años. Recuperando al audacio que don Enrique Arnaldo realizó a don Javier Delgado Barrio, hoy vuestro padrino, decía que Javier Delgado es la encarnación de los principios que rigen al buen juez, no solamente los inequívocos de la independencia y de la imparcialidad, sino los del equilibrio y la mesura, el compromiso obediente con la ley y con su conciencia, la honradez, la ausencia de todo deseo de protagonismo, activismo o estrellato, una buena formación técnica y, por supuesto, la idea vehemente de la justicia. En razón de ello, probablemente, Javier Delgado hubiera sido un regular abogado, pero decidió ser un espléndido juez. Hoy, en este marco incomparable, no solo os graduáis futuros jueces como vuestro padrino, os graduáis futuros profesionales de todos los campos de las ciencias, de las humanidades y del saber en su sentido más amplio. Pero todos podemos extraer la misma lección de la magistral ponencia, a la hora de valorar que será vuestro trabajo y vuestro esfuerzo los que os hagan ser únicos, pero siempre a través de valores como la ética profesional y de trabajo, la honradez y el sentido de la justicia. Si así lo hacéis, no seréis mejores, seréis únicos. Estoy seguro de que a lo largo de vuestros estudios, y aunque lo que hoy se celebre sea un éxito, ha habido no pocas dificultades. Momentos duros, objetivos no cumplidos o incluso momentos en los que habéis incluso llegado a plantearos que lo que hoy se celebra no era posible. Recordad estos momentos como parte del legado que os lleváis de la universidad y como recuerdo a todos aquellos que os ayudaron a superarlo. Porque no os quepa duda de que el valor de vuestros éxitos se medirá en gran parte por el valor de todos aquellos que os ayudaron a conseguirlos. No os de miedo equivocaros, no os de miedo fracasar. Es parte del camino al éxito. Muchos de los que estáis hoy aquí, venís, venís o vais hacia el, hacia el campo del deporte y me gustaría recordaros unas palabras de Nicky Lauda, al recoger su premio Laureus a toda una trayectoria deportiva. Decía, amo a los que pierden. He perdido muchas veces. Pero es en la derrota donde más se aprende, porque solo pierde el que compite y solo gana el que persevera. Y para ser mejores cada día, no puedo olvidarme de vuestros profesores, de todos aquellos que durante esta etapa os han acompañado en el camino y os han hecho ser mejores. En el futuro no solo tendréis nuevos profesores, probablemente vestidos con el traje de nuevos compañeros, de nuevos clientes, de nuevos responsables o incluso, pues bueno, de nuevos miembros de vuestras familias. Ellos os permitirán no solo aplicar los conocimientos que ya tenían, sino también descubrir a aquellos otros que en su día no percibisteis. Pero no solo a los profesores. Me gustaría también recordaros a todos aquellos que no veis, a todos aquellos profesionales que sin ser protagonistas son parte vital de la universidad y hacen que cada día podáis entrar en el aula virtual o que hacen que podáis resolver todas vuestras dudas que exceden del ámbito académico. Como decía Enrique Arnaldo, la ausencia de voluntad de protagonismo es en sí misma una virtud que conduce a la excelencia, y, añado, acostumbra a generar el efecto contrario. Nos preguntaba el profesor Romero Molero, en el acto de apertura del curso, en su excepcional lección inaugural, titulada Patrimonio, Universidad y Sociedad, qué entendíamos por patrimonio. Y concluía diciéndonos que patrimonio es aquel conjunto de bienes que hemos heredado del pasado y hemos decidido que merece la pena proteger. Pues bien, el patrimonio de esta universidad sois vosotros pues sois vosotros los que nos habéis hecho crecer hasta este punto y los que con vuestra marca personal y trabajo futuro seréis los embajadores de esta institución. En cada proyecto que emprendáis, en cada reto que os marquéis o en cada paso que deis, la titulación que hoy recibís y la Universidad Isabel I con ella estará siempre con vosotros y vosotros seréis parte de ella. Sois vosotros a quienes queremos proteger porque esta será siempre vuestra casa. Ya formáis parte de su historia. No quiero despedir esta intervención sin recordar a vuestro padrino, don Javier Delgado Barrio, quien citando a Ortega nos dijo que la vida es de suyo insípida. Es un simple estar ahí, de modo que cada uno ha de inventar a su existencia el argumento que le dé sabor, el sabor que por sí misma no tiene. Por ello, egresados y egresadas de la Universidad Isabel I, el final de esta etapa no es sino solo un capítulo introductorio de lo que está por venir y en cuyo argumento vosotros seréis los actores principales. Enhorabuena, egresadas y egresados del curso 2021-2022. Muchas gracias. Disfrutemos de la actuación de Dani Guantes color sinusoidal. estáis. Aguanta más tiempo de pies por la canción. A ver. Bueno, esta canción se llama Color Sinusoidal. Yo soy ingeniero de Teleco y, y bueno, y ya no. Así que, así que ahí viene el lado friki. Espero que os guste. internacional. Las alas negras mancharán. No, no, no, no, no, no. Cambia, se convierte en fuego, luego se apagó. Oh, sabes todo lo con tu voz es color si no soy. Soy tan cruel, soy el opuesto que encajó Eres pregunta y papel, un poco tú también soy yo Y ahora llega el momento más esperado de esta graduación, la imposición de becas a los egresados de la promoción 2021-2022 de la Universidad Isabel I. Don José Antonio Gaite, secretario general de la Universidad, suba al escenario para la imposición de becas. Solicitamos a los miembros de la mesa presidencial que se sitúen delante de la misma. Por favor, egresados, subid al escenario según el orden de llamada. Braulia Fernández Basterra. Isabel Calleja Abarquero. María Dolores Regueiro Gómez. Miguel Macía Zapata. Sebastián López Delgado. Alejandro Fernando García Sarabia. Carlos Núñez Mezquita. Diego Cabetas Pérez. Erika Vázquez Jiménez. Jaime Vaquerizo Balloso, José Manuel Barrios García, Juan José Ripol, Juan Luis Gutiérrez Rosado, Juan Manuel Laoz Cazón, Luis David Calderón Juez, Pablo Ignacio Vicente Albaladejo, Patricia Merino Presencio, Rafa Sánchez Izquierdo. Ramírez Sánchez, Sandra Jesús Estremera López, Tais Rodrigo Blanco, Carlos Villoria Sánchez, Dulce María Cañadas Casas, Eva Franco Franco, Fernando Maurel Hidalgo, Ismael Gil Illan, Iván Portugal Borné. José Vázquez Troncoso, Odey Martín Nuño, Rebeca Dueñas Castillo, Rodrigo Vega Fernández, Rubén Cabañas Plaza, Sara Isabel Saguillo Miranda, Seila Álvarez Domínguez, Diego Cristóbal Herreros, Ignacio Alonso Neila. Jessica Caterin Maza Baca, Carlos Nieto Martín, Carlos Sánchez Gómez, Eduardo Carlos Carlos González Rodríguez, Enrique Silvia Torres, Jorge Barba Vargas, Roberto Bretón González, Roberto García Ayuste, Roberto Vicente Blanco. Urbano Andrés Martín, Beatriz Casado Moratinos, Quismeli Francesca Román Senise, Laura Álvarez Bartolomé, Laura Sánchez Font, Laura Castellernau Vilés, Lorena Gayol García, Mar Cortés Buisán, Noelia Bermúdez Pumarola. Paloma López Moza, Ana Isabel Cabrera Carreño, Antonio Toral Llorente, Florentino Vivancos Gasset, Verónica Zavala Ortiz Coronado, Aitor Sar Sarro Vesco Echea, Aníbal Sarabia García, Daida María Hernández Rodríguez, David Puente Laguna. Edgar Elías Morales Garzón, Héctor Serrano Seiz, Jaime de Armas Pagador, Jorge Blasco García, José Castañeda Palacín, José Antonio Solana Molino, Karim Vallí Alsoif, Keila Montejo, Lucas Espinosa López. Luis Alberto Garrido Martínez, Marco Antonio Fernández, Miguel Gainea Montes, Sergio Ortega Cebidanes, Soledad Pavón, Adela del Carmen Sar Sarmiento Sarmiento, Ana Galán Hernández, Andrea Belén Alonso Fernández, Carlos Sousa Rufino. Diego Alberto Martínez Tudela, Francisco Javier Real del Valle, Francisco José Campos Jareño, Gema Campaña Muñoz, Héctor Serrano Seiz, Irene Aparicio Vidal, Jesús Velasco Cabas, Joana Herrero Rubio, Lucidia Campo López. Mar Calvo Rubido, María Esther Díaz Quintana, Marta Tudanca Acedo, Natalia Pérez del Río, Noemí Fernández Gandarillas, Paloma Ortega Salinas, Raquel Ruiz Fontaneda, Rosana Blázquez Álvarez, Sergio Martín Hernández. Verónica Martínez Tebar, Victoria Leonor Morales Pretel, Astrid González Oramas, Cristina Lozano Martínez, Diana Sofía Fernández Viana, Eva Patricia Ramírez Sanz, Evelyn Cerdá Fernández, Guillermo Marín Calderón, Igor Pecharromán Villasol, Lidia Guerrero Cabello, Noemí Ruiz López, Rocío Basurto Hornillos, Sabrina Do Rocío Pereira Zanetti, Sandra Cabello Sanz, Sonia García Ferreira, Marina Nieto, Mario Rocandio Ureta, Adela Guerrero Rodríguez. Cristina Gusurreta Palacios, Minerva Marín, David de Diego del Río, Carlos Meléndez Pastor, Juan José Sánchez Peña, Alejandro Trujillo Torres, Ana Iglesia Muinelo, Andrea Campo Benito, Andrea Lezaún Pérez, Andrea Arias García, Bárbara Suárez Hernández, Clara Rojo Izquierdo, Cristina Escartín Grasa, Esther Zúñiga Herrero, Florentino Vivancos Gasset, Yeda de Oliveira Damanesca, Jessica Jato López, Lucía Alijo Prada. María Luisa Jiménez Recena, Marina Vázquez Alcaraz, Miguel Ángel Galve Marla, Marzal, Natalia Camacho Blanco, Sandra Fernández García, María Degador Torres Rodríguez, Lorena Ayara Zagala, Beatriz Martínez, Carla Alejandra Hidalgo Navia. Inmaculada Ferrer Guimera, María Inmaculada Elvira Castro, Noelia Catalán Montero, Paula de Castro Fernández, Iris Otero Martínez, Laura Álvarez García, Triana Langarica Mariscal, Eva Patricia Ramírez. Finalizada la imposición de becas, es el momento de reconocer a los alumnos con los mejores expedientes académicos, así como a los más destacados en sus trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster. Por favor, subid al escenario por orden de llamada. Isabel Calleja Barquero, Carlos Nieto Martín, Lorena Aira Zabala, Florentino Vivancos Gasset, Iris Otero Martínez. Enrique Silva Torres, Rebeca Dueñas Castrillo, Sandra Cabello Sanz, Lorena Aira Zavala y Florentino Vivancos Gasset. La Mesa Presidencial puede volver a sus asientos. Dice un proverbio africano que si quieres ir rápido, vayas solo, pero si quieres llegar lejos, lo hagas acompañado. Por eso consideramos fundamental el acompañamiento de nuestros alumnos, no solo por parte de la Universidad, sino por todos los familiares y amigos que os han acompañado y han estado a vuestro lado durante estos años. Es un emoción muy grande, la verdad. Después de haber estudiado tantos años y intentar conseguir el dinero y todo eso, y al final ya ver el, la luz al final del camino, pues es bastante bien. Ha sido mucho sacrificio. Además, consta la pandemia que ha puesto la cosa un poquito mucho más difícil. Pues estamos muy orgullosa de ella, de que haya logrado esta meta. Aparte de ser. Eh, ir a la grabación hoy. También me hace mucha ilusión ver a mis compañeros, que llevo años estudiando con ellos y no los conozco a la gran mayoría físicamente. Siempre hay asignaturas más durillas que otras, y, pero bueno, siempre han estado disponibles tanto por correo o si he tenido que ir a hacer alguna llamada y siempre han respondido muy bien. Doblemente orgulloso por aparte de la niña, por ella que se acaba de graduar de criminología, que la verdad, yo a distancia lo había muy complicado y ya trabajando y estudiando la ha conseguido, sí. Muy orgulloso estoy, sí, la verdad. La, pero que creemos que también, sí, sí. Estoy muy orgullosa de conocer mi universidad porque al hacerla online no conocía nada y la fachada, sobre todo, es lo que más me ha gustado, me parece preciosa. Y mi tío, que es el que se gradúa hoy en Derecho, pues estoy orgullosa de él, a ver qué tal. Parece impresionante cómo una persona puede coger sentimientos sin presencia, pero sí es que hay presencia ¿no? en la forma y en la, el desarrollo de, de la metodología. Muy contento, muy satisfecho. Ha merecido la pena, si sí, ha sido muy duro, la verdad que compaginándolo con el trabajo siempre es muy difícil, pero... Pero cuando se llega aquí, la satisfacción es, es máxima. Inició un poco la carrera esta porque, lógicamente, tiene relación también con el deporte, ¿no? con la nutrición deportiva. Y, nada, pues aquí estamos para acompañarlo y, y muy contentos. Yo estoy muy contenta de, de, de lo que ha ido desarrollando en estos años. Pues hoy ha terminado ya la, la combinación a cuatro años y medio de trabajo y esfuerzo, porque yo, como estoy trabajando, es muy complicado, pero bueno, Contentos y hacia adelante seguir formándonos, es lo que intentamos hacer y al final todo tiene su recompensa, esa es la enseñanza que creo yo que ha tenido. Ha venido mi padre para, para ver esto que, que se ha sacado el gradiado. estoy muy, muy orgulloso de él. En representación de los alumnos, tiene la palabra doña Adela Guerrero Rodríguez, egresada en Derecho y del Máster en Ejercicio de la Abogacía. Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad Isabel I, Ilustrísimo Padrino de la Promoción 2022, presidenta del Consejo de Administración, miembros del Consejo Científico Asesor, vicerrectores, decanos, estimados profesores, queridos compañeros y familiares, buenas tardes. Es para mí un grandísimo honor, así como una enorme satisfacción, el poder dirigirme a todos ustedes en representación de los alumnos egresados en esta sexta promoción de la Universidad Isabel I. Son muchos los sentimientos y sensaciones que hoy nos invaden a todos los presentes. Y sinceramente, me parece maravilloso percibir, así como compartir, tanta alegría, éxito e ilusión. Hoy es un día en el que se materializan nuestras metas, objetivos, nuestros sueños. Es un día en el que se traduce en logro y recompensa todo el esfuerzo, sacrificio, responsabilidad perseverancia y compromiso que sin ninguna duda hemos depositado durante todo el desarrollo de esta etapa que acabamos de culminar. La Universidad Isabel I ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Todos nosotros hemos formado parte de la institución y nos hemos beneficiado de la gran cantidad de oportunidades de futuro ofrecidas, así como de la flexibilidad y tecnología que impera en la metodología online que la caracteriza. Metodología que nos ha permitido a cada uno de nosotros configurar y adaptar nuestro tiempo y, en general, nuestra vida a una experiencia universitaria con acceso a las titulaciones deseadas que, en algunos casos, además, necesitábamos cursar. Hemos podido crear nuestro propio escenario. Elegir el sistema de evaluación es una gran ventaja. Hemos podido crear nuestra propia interacción tanto con las herramientas digitales, como con los excelentes docentes que nos han acompañado, instruido y apoyado en todo este fascinante camino. Camino donde la proactividad ha sido básica y donde no han existido los límites habituales de espacios físicos ni de horarios preestablecidos. Pero además del método, destaca la calidad docente, pues la Universidad cuenta en las aulas con grandes profesionales de distintos sectores y materias y la sinergia generada entre profesores con un gran conocimiento que ofrecer y alumnos con muchas ganas de adquirir dichos conocimientos es palpable, así como loable. Como muchos de vosotros, mi primer contacto con la Universidad Isabel I resultó de la búsqueda de una institución educativa que me permitiera compatibilizar estudiar con mi situación laboral, familiar y personal. Después de un examen exhaustivo en este sentido, tomé la importante decisión de ingresar como estudiante en la Universidad Isabel I, e imagino, teniendo en cuenta lo lejos que hemos llegado, que para vosotros, al igual que para mí, ha sido una de las mejores decisiones que hemos llevado a cabo por todo lo que afecta y representa en nuestras vidas. Lo cierto es que no ha resultado sencillo. Han sido, las numeros, han sido numerosas las dificultades a las que nos hemos enfrentado en todos estos años, así como los retos que hemos tenido que superar. Tuvimos que aprender, o recordar, que hay veces que no queda más remedio que priorizar el tiempo de estudio, tornando secundario el tiempo con la familia, el tiempo de ocio. Hemos tenido que convivir con el, in con el inicio y posteriores estragos de la pandemia del COVID-19. Qué duro ha sido concentrarse para estudiar mientras el mundo temblaba. Pero nuestra fuerza ha sido superior, nuestro esfuerzo siempre ha sido superior. Nos hemos visto en la situación de enfrentarnos a nuevas pautas y protocolos de actuación a la hora de examinarnos. Y aunque han sido momentos de máxima tensión y agitación, hemos sido muy afortunados de que nuestra universidad en ningún momento nos ha abandonado. Ha tomado el control del, desde el inicio de las dificultades y todos nosotros hemos tenido la posibilidad de examinarnos en tiempo y forma, sin perder ninguna convocatoria y sin necesidad de acudir a una sede física en protección de la salud. Todos tenemos nuestras propias experiencias y sentires y en lo que a mi persona se refiere, mi experiencia académica en las dos titulaciones que he cursado con la Universidad Isabel I ha estado marcada por el esfuerzo y superación personal. Y estoy segura de que muchos de vosotros os veréis reflejados en algún aspecto tras un breve testimonio de mi trayectoria académica y personal a lo largo de estos años. Comencé, como en todos vosotros, con mucha ilusión y ello compensaba el esfuerzo adicional generado en mi vida. Todo iba fenomenal, hasta que tres días antes de mi primer fin de semana de exámenes tuve noticias totalmente inesperadas acerca de mi salud, que aunque con buen pronóstico, había que asimilar por su fuerte impacto. No es de sorprender que en ese momento solamente habitaba en mi interior incertidumbre, temor, tristeza y un sinfín de sentimientos inoperantes. Pero para mi familia y entorno más cercano, esos primeros días también fueron complicados, precisamente por esa incertidumbre y por la necesidad de verme animada. Aún en situación de bloqueo y temor, pensé en los exámenes, y aunque los había estudiado previamente y la evaluación continua había salido fenomenal, no sentía que tuviera energía para enfrentarme a ellos. No me veía capaz y ello hacía que me invadiera la impotencia. Por mi reciente matrícula, aún no estaba muy familiarizada con la universidad, su plataforma, ni con las fechas de las convocatorias extraordinarias. Por lo que decidí escribir a los profesores para comentarles de forma escueta y sin mayor detalle que por motivos de salud no me iba a ser posible realizar los exámenes al día siguiente y posterior. Y les solicitaba información acerca de la siguiente convocatoria. Hubo una profesora que con su respuesta a mi correo prendió la luz que me dio toda la fuerza y energía para que siguiera adelante con mis exámenes previstos me escribió un correo tan motivador que logró que me olvidara por unos días de mi situación personal y me centrara en realizar los exámenes de la mejor manera posible. Siempre le voy a estar agradecida a doña Lara Ortega Alegre, directora del Máster en el Ejercicio de la Abogacía, así como docente en esta universidad, por su excelencia laboral y calidad humana. Pues gracias al impulso que me dio en ese preciso momento, cuando yo más lo necesitaba, no me rendí y seguí avanzando en mis estudios, ...pues me ayudaba muchísimo a estar centrada, entretenida y haciendo algo por mí y para mí... ...lo que en definitiva estudiar me ayudaba a luchar y superar las circunstancias que me rodeaban. Tampoco puedo olvidar la motivación a continuar en algunos momentos complicados... ...ofrecida por mi tutora del TFG, la doctora doña Nieves Alonso García... ...así como de mi tutora del TFM, la doctora doña Cristina Lorente López... ...que también tuve el honor de tenerla como docente en algunas de mis asignaturas... También mi agradecimiento al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y Criminología, el doctor don José Manuel López Jiménez, ya que aparte de las excelentes labores propias del decanato y docencia, resultó ser el presidente del tribunal calificador de mi trabajo fin de máster y si en algún momento del acto de defensa logré atisbar un ápice de serenidad y seguridad, fue gracias a él. Pero lo que es indudable es que en este proceso, mi marido y mi hija, mi princesita… Han sido vitales. Les estoy sumamente agradecida por entenderme y acompañarme con tanto amor, por lo que hoy me siento muy orgullosa de poder mostrarles que todo ha merecido la pena. Agradecida también al resto de mi familia y amigos, que siempre han creído en mí y me han arrollado con su confianza en mis posibilidades. También me llevo grandes compañeros de la universidad, que se han convertido en grandes amigos. Así que, por todo lo expresado, solamente siento agradecimiento por lo bueno que me ha pasado en estos años en los que la Universidad Isabel I entró en mi vida, pues siento que luché y gané. Actualmente estoy bien. En estos años he conseguido superar los inconvenientes generados en mi salud, a la par que he obtenido mis dos titulaciones en esta universidad. Y gracias a los conocimientos adquiridos en ambas y las ilusiones proyectadas, también he logrado superar con éxito el examen, el examen convocado por el Ministerio de Justicia necesario para poder colegiarme y ejercer la abogacía. Queridos compañeros y compañeras, todos nosotros, como mencionaba en un principio, tenemos nuestra historia. Pero aunque sea diferente en cada uno, tenemos algo en común y es que tomamos la mejor decisión cuando optamos por estudiar en esta universidad, pues todos nosotros hoy hemos conseguido llegar a nuestra meta, a nuestro sueño, haya sucedido lo que haya sucedido. Hemos tenido arrojo, valentía, pasión y hemos crecido, indudablemente. Somos vencedores de nuestros temores, sean los que sean, de nuestras inseguridades. Hemos creído en nosotros y hemos sabido encontrar la motivación necesaria para llegar hasta aquí. Hoy todos somos la voz del triunfo, de la esperanza y del desarrollo intelectual. Somos futuro, somos presente, somos imparables. Debemos otorgar, así, nuestro más sincero reconocimiento a la Universidad Isabel I, a todos los excelentes docentes que la componen, a todos los alumnos que luchan por una formación de calidad y se esfuerzan para formar parte del desarrollo de un mundo mejor, a todas las familias que apoyan de manera incondicional y todos con todo su amor, y a todos los allegados que nos hacen la vida más feliz y confiable. Y es que, Debemos de seguir nuestros instintos y aspiraciones. Que nada nos frene, ni la edad, ni los temores, ni la inseguridad. Debemos intentarlo y debemos celebrar nuestros éxitos. Porque tal y como expresan las palabras de Mark Twain, dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta las amarras, atrapa los vientos alisios en las velas. Explora, sueña, descubre. Enhorabuena, egresados, porque hoy somos la realidad de nuestros sueños. Muchas gracias. A continuación, Daniel Guantes con elementos. ¿Qué tal estáis? Entiendo que estáis nerviosos por si alguno al final no, no le ponían el, el aparato este. Así que enhorabuena, que ya estáis graduados, es el, es el momento. Eh, os voy a pedir un par de favores. ¿Estáis listos? No, ya habéis pasado los nervios, eh, habéis aplaudido un montón. No os voy a pedir aplaudir más, porque a lo mejor ya estáis cansados. Eh, pero bueno, a lo mejor para una cosa así. Eh, esta canción que voy a tocar se llama Elementos. Hay cuatro elementos clásicos. Está el fuego, la tierra, el agua, el aire. Y lo que dice esta canción es que hay un elemento más, que es la luz. Que hay gente que la lleva dentro, que nos hace felices. ¿Y os voy a pedir cantar un poco? ¿Que lo vais a hacer o no? Hombre, el, el coro ya sé que lo va a hacer, pero... El público... Sí, ¿no? Digo, si no, por, por el silencio deduzco que sí, vale. Eh, y otra cosa, yo tengo la voz un poco así grave, ¿y sabéis lo que es un falsete? Sí, pues yo voy a hacer uno, pero me sale en regular. Entonces, lo que quiero es que me animéis para que yo tenga un refuerzo positivo y lo siga intentando, ¿vale? Entonces, yo en el momento... Vale, ven, por ejemplo. Entonces, va a haber un momento en la canción en el que yo hago algo así como... Y ahí es cuando vosotros eh, aplausos, tal, me tiráis ropa, lo que queráis. Hacemos un simulacro. Vale, estoy cantando y hago... Muchísimas gracias. Pues... Pues con estas dos tonterías voy a tocar la canción. De formar Que me bebas sin dudar A moldar, a diseñar Un mundo bajo el mar O tal vez en flotar Tu pelo alborotar No te engañe Mi apariencia Mi ausencia puede matar No me toques Si estás dispuesta a dudar No me toques Si no es para no pensar Porque yo Lo que quiero ser es luz Y eso es algo que tú llevas muy dentro. Y ahora di cuál es la justa cantidad para podernos convertir en elemento. Canto y repetís. Canto y repetís. Vale, es muy fácil, ¿eh? Dice... Yo quiero ser luz, y yo... ¡Eh! Hey. Tú quieres ser luz, tú... y Yo quiero ser luz, yo... Tú quieres ser luz... Esa última fuerte. Tú... Porque yo lo que quiero ser es luz Y eso es algo que tú, yo... hago. Y ahora di cuál es la justa cantidad para podernos convertir Muchas gracias, muchas gracias por colaborar. Antes de concluir este acto de graduación, tiene la palabra el excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Isabel I, don Alberto Gómez Barahona. Queridas alumnas y alumnos que sois los protagonistas de este acto, queridos familiares y amigos que les acompañáis, que sois parte también muy importante del acto, compañeros del claustro universitario, señoras, señores. En primer lugar, permítanme dar las gracias a todos por estar aquí en este acto de graduación y también a aquellas personas que nos están siguiendo por streaming a través del canal de YouTube. Gracias por compartir este acto lleno de simbolismo, de emociones, de sonidos y de luz. Porque realmente un acto de graduación nos embargan muchísimos sentimientos, muchísimas sensaciones, muchísimos recuerdos... Y también, como habéis dicho varias veces, muchos sueños. Permítanme, en segundo lugar, dar las gracias a quienes me han precedido en este acto. A María Jesús Cuellar como presidenta del Consejo por sus estimulantes palabras y la percepción que ha dado de las ilusiones y los sueños que todavía tiene y sigue queriendo realizar nuestra institución. A José Manuel López como decano, el haber traído... Las palabras de nuestro primer doctor Norins causa, don Javier Delgado Barrio, que por lo avanzado de su edad ha delegado en él esta intervención. Adela, ¿qué te voy a decir? Me he emocionado, menos mal que tenía pausa musical para recuperarme. Muchas gracias, enhorabuena. Creo que tu esfuerzo y tus palabras con vivencias y con situaciones distintas son las que han vivido muchos de tus compañeros. Muchas gracias muchas gracias a Dani por poner sonido, por poner luz y por poner un toque de alegría a este acto. Como sabéis, un acto de graduación es un acto académico, un acto académico de finalización del curso en el que se distingue y se otorga los títulos, en este caso títulos universitarios, a quienes han superado las barreras, que de alguna forma lo son las pruebas de evaluación para obtener un grado. Acto que hay que decir que tiene su origen en la tradición académica estadounidense y que ha tenido distintos usos y costumbres en función de los países y en función de las instituciones. Pero en nuestra institución, y digo nuestra institución en el sentido más amplio de la palabra, porque la formamos todos, en nuestra institución es un acto yo creo que muy especial. En primer lugar, es un acto solemne. Yo esto lo destacaría porque no estamos ataviados con nuestras togas, con nuestras mucetas, con nuestros birretes, por un acto de decoración. Es porque estamos ante un acto de solemnidad, de reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, al mérito, a la proyección y en un trabajo y en un esfuerzo que ha sido un trabajo y un esfuerzo coral, un esfuerzo de todos, de absolutamente todos. De esas personas que nunca aparecen en los actos, y que nunca hablan en los actos, pero que han sido fundamentales en todo el proyecto. El que se preocupó porque hicierais vuestras prácticas. El técnico informático que se preocupó porque todo funcionara bien. Los técnicos de comunicación y sonido que ahora han permitido que el acto esté desarrollando con absoluta normalidad. Ellos también están y queremos estén presentes en esta solemnidad de este acto, como por supuesto los profesores. Yo creo que realmente para la institución celebrar un acto solemne en el que estemos todos, profesores, paz, alumnos, familiares, amigos, nos indica que es un acto solemne a la vez que un acto familiar. Y hay muchos actos familiares y solemnes. Pero si tuviera un núcleo duro, lo que es un acto como el presente, un acto de graduación, yo creo que es un acto, sobre todo, de reconocimiento. De reconocimiento académico que habla principalmente de todos los que tenéis impuesto esa cosa que nos decía Dani, que se llama la beca. ¿eh? Como él es de Teleco, estas cosas no las valora mucho. La beca... Que está significando que tenéis conocimientos científicos, que tenéis conocimientos técnicos para abordar vuestra profesión, para abordar los retos de una sociedad en cambio, para abordar un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto de vida profesional. Pero no solamente tenéis conocimientos científicos, vuestro título demuestra otras muchas cosas, demuestra que tenéis capacidad de aprendizaje. Yo creo que un título universitario lo que más indica es que hay capacidad de aprender. Y si hay capacidad de aprender, hay capacidad de adaptación a un mundo en constante cambio, a una ciencia en constante transformación. Pero vuestro título dice más cosas. Dice que tenéis capacidad de aprender en entornos virtuales. Me decía recientemente un amigo... ...que trabaja en el mundo de las empresas tecnológicas... ...que hoy en sus procesos de selección... Esta, ...esto que parece una singularidad menor... ...es muy apreciado, muy valorado... ...porque cambian los tiempos... ...cambian las formas de aprender... ...y cambian las capacidades que valoran las empresas... ...por lo tanto tenéis un título... ...y tenéis un título obtenido... ...en un entorno de aprendizaje digital... ...que habla de vosotros habla de vuestra capacidad de adaptación. Hemos tenido que adaptarnos todos, vosotros también, y hemos tenido que vivir una época convulsa, como hemos vivido en estos últimos años. Y aquí estamos, y hemos seguido trabajando, y hemos seguido esforzándonos, y hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos a un nuevo tiempo, a una nueva realidad científica. Ahora que la palabra está de moda, hemos demostrado resiliencia, hemos demostrado tolerancia al estrés, porque ¿Cuántos de vosotros teniendo que conciliar, como habéis dicho, trabajo, familia, algún llanto de esos pequeños que nos acompañan también hoy? Y en cambio ha sacado sus rutinas, sus huecos, su tiempo de estudio. Por lo tanto, esa resiliencia, esa tolerancia al estrés, esa capacidad de trabajo, eso también forma parte y habla de vosotros en vuestro título. ¿Cómo habla? De esfuerzo, habla de sacrificio, habla de renuncia. Decía Johann Wolfgang Goethe que un sacrificio resulta fácil, un sacrificio se hace en cualquier momento. Los que resultan difíciles son los que se hacen de forma continua y son pequeños sacrificios. Y eso es precisamente lo que habéis hecho vosotros. También hay que hacer un reconocimiento a las familias. Yo creo que es muy importante a las familias, a, sus entornos, a los entornos que están arropando aquí y ahora, ¿no? por haber estado ahí. Yo creo... Que han sido comprensivos a las renuncias de estar con vosotros, a ese tiempo que no les habéis dedicado, a esa mirada o esa frase que ha faltado en un determinado momento porque teníais una urgencia. Yo creo que esto hay que reconocerlo y lo quiero reconocer porque la universidad también os lo quiere reconocer. Habéis insuflado ánimo en nuestros estudiantes, pero sobre todo las familias, habéis sido la parada, habéis sido el refugio, habéis sido el lugar donde recuperar el aliento en un camino que es complejo, que es difícil y que requiere muchos esfuerzos como es el seguir un grado o un máster universitario. ¿Qué decir del personal de administración, ya que estamos hablando de reconocimientos, de administración y servicios? Todo. Son 150 personas en nuestro entorno que se preocupan de que todo funcione de que los actos académicos puedan producirse, de que las prácticas se realicen, de que todos tengamos esa situación que nos permita desarrollar nuestra función de la mejor manera posible. Por lo tanto, también vaya mi reconocimiento. Y mi reconocimiento a los profesores. Yo, de todas las definiciones que, que he leído y he leído muchas de lo que es un docente o qué es la docencia, yo me quedo siempre con una. ¿no? Yo creo que la docencia es un acto de amor. Es decir, yo creo que no hay nada más grande que enseñar lo que uno sabe, que crear conocimiento para transmitirlo, porque en definitiva lo hacemos en nuestros entornos familiares con los pequeños, lo hacemos en nuestros trabajos y lo hacemos en nuestra vida académica. Por lo tanto, gracias por ese esfuerzo continuo de seguir formándose, de seguir continuar creando conocimiento y tener la voluntad y el amor por transmitirlo. Pero no solamente es un tema de reconocimiento, también un acto como hoy es un acto festivo. Un acto festivo de sonrisas, yo no veo más que sonrisas, alegrías, palmas, eh, satisfacción, complicidad en las miradas, eh, lo que os ha dicho vuestra compañera. Bueno, pues es posible y compatible la solemnidad, el esfuerzo con el carácter festiva, festivo que tiene un acto como el presente. Y para terminar, porque no me quiero alargar, porque después viene el vino y vamos a estar relajados, y vamos a estar charlando, pues yo me vais a permitir terminar este acto solemne, de reconocimiento y festivo, felicitándoos. Es una redundancia, pero creo que es necesario. Felicitándoos a todos y cada uno de vosotros, a todos y cada uno de los que lleváis la beca impuesta por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por vuestro sacrificio y por vuestro título que, como he dicho, habla de muchas cosas de vosotros mucho más allá de los conocimientos técnicos y científicos que le avalan. También me gustaría pediros que seáis conscientes de todo lo que sabéis y que con todo lo que sabéis que seáis conscientes de todo lo que podéis hacer porque, ya lo decía Einstein, es fundamental unir sabiduría y acción. No os quedéis con nada lo que sabéis, intentarlo proyectar todo para vuestro progreso y desarrollo familiar, para vuestro progreso y desarrollo profesional y para el progreso y desarrollo de la sociedad de la que somos partes. Y por último, os voy a, dar, os voy a desear, os voy a desear sobre todo que llevéis con mucha honra, que llevéis con mucho orgullo esa beca, esa beca que simboliza vuestros conocimientos, que simboliza vuestro saber y que ese conocimiento y ese saber os abran nuevos caminos profesionales y nuevos caminos de felicidad. Porque, como decía Sócrates, el saber es la parte principal de la felicidad. Que seáis muy felices, que todo os vaya muy bien y de verdad muchas gracias por formar parte de la familia de la Universidad Isabel I de la que sois y seguiréis siendo siempre en nuestros corazones. Muchas gracias. Finalizamos este emotivo acto académico con el Gaudemus Igitur. Por favor, todo el mundo en pie y los doctores cubiertos. si te Señoras y señores, el acto de graduación ha terminado. Por favor, que los integrantes de la mesa presidencial se coloquen delante de la misma. Profesores y alumnos egresados, juntaros todos en el escenario porque vamos a cerrar el acto con la tradicional foto de familia. Muchísimas gracias a todo el equipo de profesionales que ha hecho posible la celebración de este evento. Les recordamos que a continuación se servirá un vino español en la tercera planta del Forum. Y la Universidad Isabel I les agradece a todos su compañía en un día tan especial. Que tengan un feliz sábado.